Bienvenidos sean todos a este mega video sobre función lineal versus función afín cuáles son sus diferencias, qué representan realmente y te voy a invitar a que vayas conmigo a utilizar este simulador que te voy a dejar en el enlace para que lo hagas también por ti mismo donde vamos a aprender la función lineal o la función afín acá y también vamos a utilizar la calculadora gráfica de GeoGebra y también te voy a enseñar a hacerlo hasta en un Excel para que puedas comprobar las operaciones que tú estás haciendo ¿Quieres aprender todo esto como debe ser? Entonces no te vayas y empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, mi gente. Función lineal y función afín, normalmente la gente piensa en un plano cartesiano y en ese plano cartesiano siempre hay una línea recta. Pero antes de pensar en eso, yo quiero llevarte previamente a qué es lo que significa, por así decirlo, una función lineal o afín. A ver, ven acá un momentito. Si pensamos rapidito en qué es una función, rapidito, rapidito, sin mucha eh, inversión de tiempo. Si colocamos acá una función cualquiera, nosotros lo que estamos haciendo es colocándole a esa función una entrada y el resultado nos está generando una salida. Entonces es como que llamemos esto in y out de entrada y salida. Los números que están entrando son los valores que están en el eje X. Por eso son números que están en la entrada. Y la salida son los que se representan en el eje Y. Entonces, técnicamente, si nosotros colocamos acá en nuestra entrada, que lo vamos a colocar así en el IN, son valores en X, y nuestra salida son los valores que están en el eje Y, técnicamente, para nosotros, no importa lo que esté dentro de la caja, la operación matemática al final va a ser la misma. Mira cómo va quedando más bonito. Resulta que tú, ahí dentro de la caja, si le haces un zoom y entras, Puedes tener cualquier expresión, te pueden decir f de x igual a 3x más 2. ¿Qué significa eso? El número que está entrando, este numerito que puede decir que está entrando, se está multiplicando por 3 y al resultado se le suma 2 y te genera una salida. No importa el número que ingrese, este puede ser un ejemplo. Entonces para nosotros básicamente lo que realmente nos importa, por así decirle, es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 Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin incógnitos. Suponte, vamos a entrar con el número 1 a la caja. Chum, chum, chum, el número 1 entró y mira que lo que significa es que a la función la estás evaluando en el número 1 para ver cuánto da la salida. Por eso es que nosotros esta expresión que está aquí la repetimos y decimos ¡plín! ya no es una x, ahora es un 1 el número que entró y el 3 se multiplica por ese valor Mira cómo lo voy a colocar aquí así como en paréntesis. El 3 se está multiplicando por el 1 y se está sumando 2. ¿Qué debes tener aquí en cuenta? Las operaciones, la multiplicación de los signos, tener, muy, muy, eh, tener mucho cuidado con eso. Mira que 3 por 1 es 3 y si le sumas 2, 3 por 1 3 más 2 sería 5. Cuando ingresa el número 1, la salida en Y yes sería el número 5. Entonces para poder graficar esto, no, ¿Cómo se puede hacer? En un plano cartesiano, para eso es el plano cartesiano, el número que entró es 1 y la salida fue un 5 Entonces uno se ve en el plano cartesiano y básicamente uno ubica, bueno, el número que ingresó fue el 1 en X y la salida sería el 5 Entonces básicamente si yo quiero que la salida sea el número 5 en nuestro gráfico, podríamos decir algo así Bueno, si nosotros queremos representar el número 1, 5, mira que puedo colocar el punto 1 en X Mira cómo lo vamos a representar 5 en Y. Y al colocar el puntito en nuestro plano cartesiano, mira cómo lo ubica básicamente allí, que sería el punto 1 en X, 5 en Y. Vamos a hacer aquí un screenshot para ir utilizando en el video. Mira que estoy haciendo esto lo más eh, en vivo posible para que sea algo muy práctico para ti. ¿De acuerdo? Mira, entonces vamos a venir para acá. Entonces el número 1, 5 yo lo coloco acá y mira que en nuestro plano cartesiano aparecería ese punto. Entonces por eso para nosotros una relación 1 en x y luego en y valdría 5 y por eso nos daría ese punto y se están representando. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro eje horizontal son los valores que están entrando en la caja y nuestro eje vertical son los valores que salen de la caja por así decirle y por eso hay una relación. Y esa relación se conoce como siempre una relación 1 a 1, básicamente, por eso es una función. Entonces, valor que entra con el valor que sale. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Porque para eso vinimos acá. ¿Cuál es la diferencia entre una función lineal y una función afín? Una función lineal, en ese caso, mira que básicamente nosotros vamos a tener una representación de una gráfica. Función lineal o función afín, las dos, el resultado de la gráfica son unas líneas rectas pero esas líneas rectas tienen una condición principal. Atención a, esta, a este simulador. Cuando nosotros tenemos una función lineal, ¿okay? una función lineal básicamente, chicos, para nosotros sería, mira lo que puedo hacer, todas estas rectas que estoy colocando, que de hecho yo las puedo guardar, mira, pum, puedo colocar esta recta, puedo colocar aquí en el simulador otra recta, mira que le doy save line y coloco otra recta, ahí tenemos otra recta, yo coloco por acá otra recta, Todas esas rectas que están allí están pasando por el origen, toditas, ¿verdad? ¿O el origen que es? El plano, el, el punto central en el plano cartesiano. Entonces, detalla por favor que independientemente de las rectas que nosotros tengamos, voy a hacerle a esto un screenshot para que lo utilicemos acá en la explicación. Básicamente, independientemente de las rectas que nosotros tengamos, observa como aquí ya yo puedo ir escribiendo, observa y igual a x, y igual a 2x, y igual a un tercio de x, y igual a menos 2x, y igual a menos x y esa y qué significa? miren cada vez que nosotros tengamos una y es lo mismo que f de x ¿por qué? porque f de x es el resultado que se obtiene cuando sale de la caja aquí en la salida y te acuerdas que la salida era y por eso es que el resultado se grafica en y que es f evaluado en x entonces cuando tú tengas una gráfica que te diga f de x o y, ya sabes que en el fondo es lo mismo. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con todo esto? Una función lineal siempre, siempre va a pasar por el origen. Es decir, que va a pasar por el punto 0, 0 que acabo de rayar así en negro. Ese punto que está ahí siempre va a pasar la función lineal. Entonces para nosotros, moraleja, <ríe> función lineal... ¿Qué condición tiene? Pasa por el origen. Y el origen es 0,0. Punto. Si no pasó por el origen, no se le llama función lineal, sino que se le llama función afín. Chicos, al final es como un nombre que se le coloca a esto y listo. Ahora, ¿cuál es la característica de las funciones lineales? Atención, una función lineal es simplemente un número que multiplica a la X. Ese número puede llamarse A. Ese número se puede llamar M. El número lo colocan aquí multiplicando la X y puede ser cualquiera. Entonces, yo lo bajar como MX para familiarizarlo con lo que es la pendiente de la recta. Y mira que aquí no se le estaría básicamente sumando nada. Aquí no se suma nada. Y sumar nada, muchachos, ¿qué es sumar nada? Sumar nada sería escribir un cero. Y como sumando cero es indiferente colocarlo o no, por eso queda así vacío. Cada vez que tú tengas entonces... Una expresión de cualquier número multiplicado a la x y la x tenga como exponente 1, eso es importantísimo, 1 aquí en la x, a eso la gráfica sería una línea recta que pasa por el origen. Función lineal, línea recta que pasa por el origen. Ahora, ya tenemos claro lo que es una función lineal, vean los ejemplos acá en nuestro gráfico. Mira, y igual a x, sería x sola, aquí son 2x, este es menos 2x. Este sería menos x, menos 2x entre 3, menos un cuarto de x. Ahí están todas las representaciones de las gráficas. Algo importantísimo que quiero que te quede de una vez súper claro, que independientemente si es lineal o si es afín, es la inclinación de la recta. Vean por favor que aquí de estos tres son positivas y estas que tenemos acá, estas cuatro que tenemos del lado izquierdo son negativas. Se dice que son rectas crecientes y decrecientes y eso los profundizamos luego en lo que son la pendiente de la recta y sabemos cómo representarlo también en un plano cartesiano. Ahora bien, vámonos otra vez al simulador, vámonos acá al simulador para que vean lo siguiente. Vamos a borrar todo esto, ¿ok? Vamos a borrar básicamente aquí en el simulador todas las rectas. ¿Qué pasa si... mira que acá aparece un 0, si ¿Sí lo es, míralo aquí. Aquí si yo me quito, aquí básicamente aparecería un 0, ahí arribita. Eso significa que pasa por el origen, que es lo que te comenté ahorita. ¿Qué pasa si lo colocamos un 1? Observa cómo el punto ya no pasa por el origen. Mira la recta, ya como ya sube un poquito. Si está en 1, sube hasta 1. Si está en 2, sube hasta 2. Si está en 3, sube hasta 3. Si yo la bajo, si le coloco menos 1, mira, menos 1 baja. Menos 2 baja. Menos 3 baja. Mira cómo la recta va bajando cada vez más y depende del número que tú estás sumando o restando. Todas esas rectas que yo estoy colocando se le conocen como función afín. ¿Por qué? Porque pasan, no pasan básicamente por el origen. Entonces mira que todas estas rectas que están acá, observa por favor que se le llama función afín y es porque no pasan básicamente por el origen. Y yo puedo cambiar por ejemplo la inclinación. Mira la inclinación aquí ahora, observa cómo ahora son números negativos y la inclinación es como si estuviese una recta que es cayendo. Entonces, básicamente, dependiendo de la inclinación que tú tengas y dependiendo por dónde pase, en el fondo tú vas a tener lo que son las funciones afín. Una función afín no pasa por el origen. Entonces, todas las que estoy trazando yo ahorita para llenar el plano cartesiano son funciones afín. ¿Qué condición tiene? Repito, ellas no pasan por el origen. Voy a copiar acá. Eh, para nosotros lo que sería el gráfico que tenemos ahorita para que vean lo que es la función afín. Vean que lo coloco acá. Son todas estas. Y ahí están las ecuaciones. Mira, por ejemplo, esta ecuación de esta primera. Y igual a X más 2. Entonces, mira que básicamente nos están diciendo si es Y igual a X más 2, es lo mismo que nos digan F de X igual a X más 2. Como tengo un número que suma o resta, significa que no pasa por el origen. Y atención a este golazo que te voy a mostrar, como es X más 2, detalla ese 2 que es el número que está solito, es un número positivo y mira que es esta recta que va a pintar de rojo en nuestro gráfico, ¿la ves? Esa recta que estoy pintando de rojo en el gráfico es esta que está aquí, es una recta que se dice que va creciendo, ¿ok? La recta va creciendo y observa este número que va a pintar de azul. Este número que está aquí, que estoy pintando azul en el eje Y, mira que esto es 1, esto es 2, esto sería 3, 4, y ahí va el 5, y así sucesivamente. Mira que pasa por el número 2. Quiere decir que cuando tú vayas a graficar la recta, tú puedes saber cuál sería, porque mira que terminaría en X, X más 2. Entonces, es una recta que pasa en 2, que tiene que ir creciendo. ¿Me explico? Ahora, si yo te dijera a ti, Mira, la verdad, tengo la recta, vamos a llamarla G de X ahora, podemos ponerle cualquier nombre. G de X igual, mira, menos tres cuartos de X menos 4. Tú al ver esto, ya son operaciones con fracciones, pero al ver esto ya tú sabes que por ser ese número negativo, aquí tienes un negativo, la recta va decreciendo. Ok, la recta va decreciendo y ¿por dónde va a pasar? Por el menos 4. Vamos a buscarla. Mira que esta que tengo aquí abajo es la recta que acabo de escribir aquí arriba. Menos 3 cuartos de x menos 4. Vamos a resaltar esa recta, ¿de acuerdo? Vamos a pintarla de naranja. Vamos a usarla aquí de naranja. Observa que esa recta que estoy pintando acá, esa recta, Va, se, se dice que va decreciendo Y vean por favor el punto donde toca al eje Y Que es el punto que estoy pintando ahorita Sobre el eje S que estoy resaltando allá Entonces mira que ese puntito ¿Quién es? Menos 4 ¿Por qué es menos 4? Porque es este menos 4 que está aquí Entonces cuando tú tengas una representación gráfica Tú quieras, te dan esto Y quieres una representación gráfica Tú sabes que el punto al final Sabes ya de una vez Cuál es la inclinación de las rectas Por ser el número que multiplica la X si esto es positivo la recta sube. Si esto es negativo, la recta baja. Y dependiendo de este signo, sabemos que va a pasar por la parte de arriba del eje Y o por la parte de abajo. Entonces ya por ahí, tenemos la diferencia entre función lineal y función afín. Entonces, vamos a cerrar la idea de la función afín para que quede como la representación ya más importante. En el caso de una función afín, vamos a escribirlo por aquí para que te quede así. La función afín sería una línea recta no pasa por el origen. La condición es que no pasa por el origen, es una línea recta que no pasa por el origen y es como la definición que se le ha creado. Ahora, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? La representación, graf la representación analítica de una función afín se le dice que es igual a mx, sigue siendo esta, esta pasa por el origen, pero aquí se le suma o se le resta un número, esto puede ser positivo o negativo, estos son genéricos, ¿ok? Esta dice la inclinación, ¿ok? Esto dice de nosotros la inclinación, conocido también como la pendiente de la recta. Y este nos dice el donde toca al eje Y. Dependiendo de este valor, vamos a llamar a esto así, el corte en eje, mira, en el eje Y. ¿Ok? El corte en el eje Y, que sería el valor de B. Entonces, para nosotros ya eso es clave. Ahora, ¿cómo se grafican las funciones lineales, las funciones afines? Chicos, es igual para ambos. Es exactamente lo mismo para ambos. Tú lo que vas a ir haciendo es metiendo en la cajita valores. Meter en la cajita valores, ir sacando la cuenta y hacer una tabla básicamente. Entonces, para eso te voy a invitar a que veas acá cómo lo hacemos nosotros en el Excel para que aprendas a trabajarlo. Esta tablita, fue una tabla muy sencilla que la verdad hemos creado. Eh, ¿Cómo la hace? Simplemente escribimos aquí, mira, yo quiero que esto es X. Ahí voy a colocar el F de X igual a y y aquí colocamos para nosotros nuestra tabla insertamos aquí en home insertamos que que sea puras tablitas y colocamos el grosor así oscuro miren y estos valores pues simplemente se van escribiendo menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 tú puedes hacerlo sin problema mira que de hecho yo puedo copiar esto acá y si tú arrastras básicamente te vas te hace el conteo hasta donde tú quieras ok ya tienes tu tabla completa ahora Dependiendo de la función que a ti te den... Vamos a quitar todo esto porque al final lo que nos importa es la tabla. Imagínate que a ti te dan la siguiente función. f de x... Observa. f de x igual a menos 2x más 1. Y tú quieres sacar las cuentas. Bueno, la tabla rapidito haces lo siguiente. Atención porque es, un, es muy muy genial. Vas a colocar un igual. ¿ok? El número que, que nos están diciendo que multiplica la x es menos 2 te sugiero que hagas lo siguiente. Vas a abrir un paréntesis y vas a colocar el menos 2 y luego vas a colocar el asterisco que es una multiplicación. Entonces, porque aquí es un menos 2, pues por eso estoy colocando menos 2. ¿Multiplicación por quién? Por la celda que tiene el valor de X. Vean, ¿lo vieron? Puse menos 2 por el número que está ahí que es el menos 4 que yo quiero. Y a eso luego que se hace esa cuenta le voy a sumar 1 y le doy Enter. Ya automáticamente, menos 2x más 1, si tú colocas el menos 4, es decir, si colocas en tu caja, básicamente, si colocas aquí en esta caja, en esa función, en la entrada, colocas el menos 4, ya sabes que tendría que darte básicamente 9. Entonces ahí, ya sabes que en ese caso, nos quedaría ese valor. Ahora, ¿cómo lo haces con todos los demás? Atención porque es súper cool. Colocas aquí en la esquina y vas a darle enter, listo, ya salió. Y en Excel tú puedes de una vez colocar la gráfica para que te puedas guiar, para que tú sepas que lo que estás haciendo está bien. Ahora, lo que vimos ahorita, como es menos 2x allí, es una recta que va decreciendo. ¿Sí o no? La recta va decreciendo. Y como al final básicamente tenemos un 1, es una recta que va decreciendo y no pasa por el origen. Entonces esto es una función afín, no es una función lineal. Vamos a hacer la gráfica. Les voy a enseñar cómo se hace la gráfica acá. Va a seleccionar todo el cuadro completo y le vas a dar insertar. Y aquí donde dice charts son gráficos. Entonces mira que aquí está un charts de puros puntos. Mira que te va colocando todos los puntitos, pero pueden ser puntos con la línea trazada. Y le puedes dar clic aquí y ya tienes tu gráfica. ¿Ok? Tu gráfica básicamente que en el fondo se llama fx igual a y, pero le podemos colocar allí esta representación, menos 2x más 1. Vean que al colocarle aquí el nombre, ya automáticamente nos va dando el gráfico. Y yo aquí puedo copiar esto como una imagen, voy a copiar la imagen y yo me puedo venir para acá. Atención a lo que voy a hacer. Entonces con el Excel puedes hacer, la comp comprobar, mira el, mira el gráfico automáticamente tú sabes entonces que para la función menos 2x más 1 es una recta que tiene que ir decreciendo, tiene que ir bajando y mira que como es el 1, ¿okay? menos 2x más 1, observa que el eje y, recuerda dónde está el eje y, el eje y tendríamos, lo tendríamos acá y por lo tanto este puntito que está aquí, que estoy resaltando, sería el número 1 y ya tienes una aproximación de cómo es la gráfica. Ya vimos entonces cómo utilizar el Excel, ya vimos entonces cómo utilizar básicamente los simuladores, ¿ok? Te voy a, te voy a dejar la, la de, en la descripción del video los simuladores para que hagas la prueba, puedes colocar aquí la recta que te den, entonces menos 3 cuartos de X menos 7, mira que sería esta recta, tú puedes agarrar y cambiar aquí los valores, no, bueno, yo quiero realmente es menos, eh, quiero un 2 tercios de X. Eh, más 2, ¿dónde estaría la recta? Mírala allí y haces tu gráfica, haces todo el trabajo Y en GeoGebra, que también es la calculadora graficadora Tú podrías hacer lo siguiente Tú puedes colocar en la entrada la función f de x Vean cómo queda, f de x Colocas igual a menos 2x más 1 Le das Enter Cierras acá y mira que ya te está dando también el gráfico Y dependiendo de, de que si te acercas o si te alejas Vas a ver básicamente cómo quedaría la inclinación de la recta. También te voy a dejar el enlace para que lo puedas comprobar. Entonces, básicamente para nosotros es importante el uso de todos estos recursos. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la clave? Cuando vayas a probar y hacer las cuentas con los valores, ya de una vez tú sabes si es una función lineal o una función afín. Ya puedes usar el Excel, puedes usar los simuladores, el, la graficadora para guiarte. Los resultados que obtienes en el eje Y son la salida de los valores que metes de X. ¿En dónde tienes que tener mucho cuidado? En las operaciones, en los signos, operaciones con fracciones. Eso ya es la base para que aquí te vaya muy bien. Espero que haya, que haya sido de utilidad para ti, que te haya gustado la clase, que te haya gustado la explicación, el video sobre todo. Te quiero invitar nuevamente a que vayas a nuestra página web epsilonacademy.com. Mira que te lo voy a mostrar rapidito. Vas a ingresar a epsilonacademy.com, donde allí en nuestra página web tenemos ahorita... Una, un periodo de prueba de 15 días, ¿okay? Tenemos un demo de 15 días y para poder disfrutar de él simplemente tienes que llenar aquí tus datos para poder, poder darte acceso a nuestro servicio Epsilon Plus que dependiendo del tipo de contenido que tú desees puede ser primaria, puede ser bachillerato o contenido universitario donde hemos desarrollado muchas más cosas. Entonces, bueno, te dejo ahí la invitación para que puedas aprender mucho más, para que puedas aprovechar al máximo todo el contenido que tenemos y cualquier duda y cualquier pregunta, no olvides que nos puedes escribir para apoyarte en todo momento. Esto ha sido todo. Esto es Epsilon Academy. Somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.